Si quieren saber cómo están escribiendo, lo mejor que hay es un taller literario, ¿no, Marcelo? Yo creo que sí, un buen taller literario. Un ¿eh? buen taller literario, porque o... tampoco la gente sabe cómo escribe, con la gente común que se rodea. Mm. Yo es te digo un... una cosa, cuando uno va a un taller literario, y yo le, le recomiendo a, al futuro eh, educando de ese taller, que le haga, le haga preguntas clave al coordinador. Sí. Por ejemplo, ¿qué es un discurso indirecto libre? que es un anacoluto. Casi nunca va a coma antes de la conjunción. ¿Qué opinas del punto de vista de la focalización de Salinger, por ejemplo, en el Cazador Oculto? Si el tipo le dice. Bueno, ese taller no sirve, muchachos, no vayan ahí. Claro. La idea es esta. Otra, otra manera de descubrir a un buen chanta que dé un taller literario. es cuando el tipo te dice. Ah, está muy bueno lo tuyo, tenés que llevártelo a casa y trabajarlo, ¿viste? ¿Y desde dónde? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y por qué está bueno? En cambio acá en el taller nuestro la gente, yo ya me hice fama, la gente sabe que, digamos, si es, eh, ¿se puede decir más palabras? Sí, sí, sí. Por una cosa es una cosa mediocre, otra cosa es una perfecta cagada, ¿viste? Hay una gran distancia semántica. Yo le digo, mirá, esto es una perfecta cagada. Eh, pero por, por esta razón, mirá, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O esto es aburrido. ¿Por qué es aburrido? Por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. Esto pretendía ser humorístico, da lástima en lugar de dar humor. ¿Eh? Por esto, por esto, por esto. ¿Querés trabajarlo? No, me voy. Bueno, andate, chao, listo, otro ocupará tu lugar. Esos talleres buenistas, digamos, democráticos, tolerantes, pluralistas y, y eh, permisivos, ¿no? y políticamente correctos, tienen cuatro o cinco alumnos. Nosotros con, con Nomi y mis hijas te, superamos ya los 100, 100 alumnos. Yo estoy dando 10 talleres en la semana. ¿Por porque, porque la gente sabe que cuando yo les digo que esto es así, es porque es así. Yo puedo equivocarme, te digo, parece jactancia esto, pero me puedo equivocar en un montón de cosas, es un tipo recontrafalible. Pero cuando a mí me traen un sorete, yo te digo, mira, esto es un sorete. No no no le, no le tengo muchas dudas. Si me traen un ramo de rosas, digo también. ¿Y cuál es la razón por la cual eso funciona? Otra cosa es, por ejemplo, no hablar nunca en términos de gusto. Eh, yo hablo en términos de funcionamiento. Si fuera por el gusto, yo daría solamente taller literario, pero para literatura de terror y fantástico. Porque es lo que me gusta escribir, lo que me gusta leer pero no, o sea yo no puedo decir me gusta tal cosa lo que tengo que decir es funciona o no funciona perfectamente de esa manera la gente está confiada sabe que si pasa por ese filtro está todo perfecto ya listo el pollo, ya lo vio Marcelo ya está listo lo vamos a seguir trabajando o lo tiramos a la basura bueno, eh, hablando de estilos te digo, parece recontrapedante esto, pero no, no quiero no quiero mentirle a la gente las cosas son así no, sí. no es eh, jactancia, ni pedantería, ni nada es concreto eso, es, es yo digo, ¿por qué, digamos, cuando uno está ante un jurado de, de comidas, por ejemplo, y el, el tipo que sabe, el, el gourmet sabe positivamente que eso está abombado, esa carne está abombada, eh, ¿por qué ese tipo no pasa por jactancioso? Si está diciéndote lo que realmente, bueno, en literatura pasa que cualquiera puede agarrar la Martita y sentarse a escribir, ¿viste? Eh, vos le tirás a un simio eh, 80.000 palabras y un buen día va a sacar un haiku de, de casualidad, pero lo va a sacar digamos, entonces ahí entra la cuestión de la subjetividad ¿viste? bueno ahí yo creo, trato de ser objetivo, sí, lo más objetivo posible lo que pasa que ahí también está, creo que yo cuando fui fue unos meses a un taller de literario me, me demostró que bueno, era más o menos cuando me implicaba en algo Uh -huh. Que mi motivación para algo, bueno, me tenía que desconectar me de medio mundo para, para, para ser un poquito creativo. Pero también me costaba, porque uno bus anda buscando sustantivos para no repetir palabras, busca en el en, Diciario, en diccionario sinónimos sinónimo, busca otras cosas que, que van combinando. Pero bueno, eso también lo va puliendo y, y, y se va capacitando también. No es lo mismo que... Cuando fui al taller, había gente que había cuatro o cinco años que hacía taller. Claro. Era era un... Se encuentra con gente muy capacitada también, uh -huh. y, y, y que escribe muy bien también, ¿no? Claro. Así que hay, que hay que abrirse paso. Pero bueno, cuando después te dan una buena impresión, qué mejor que la gente de taller, y, y no estar escribiendo muchas cosas que... de la nada y, y sin saber, ¿no? El... Si es bien respondido, o no lo que, lo que escribe. El taller tiene que ver con eso también. Uno uno puede escribir poemas y mostrarse a la novia, pero bárbaros. va a estar bárbaro. Va a estar genial siempre la abuela de uno, también la, la madre, en el mejor de los casos. Sí. Este, todo bien, todo bárbaro, viste. Cuando llegas al mundo editorial, no ganas un solo concurso, no no publicás en tu vida, viste. Ese es el tema. En cambio, en, en un buen taller, en donde la gente se atreve a darle la, la crítica objetiva y amorosa a su compañero y respetuosa a su compañero siempre matizada por el por quien coordina bueno ahí la cosa crece porque ahí le digo mira qué sé yo esto no se entiende si alguien si alguno de ustedes yo les pregunto en el grupo si alguno de ustedes me explica este cuento por favor porque realmente yo entiendo a Kafka entiendo a Joyce entiendo a Borges pero este cuento no lo entiendo y, y por ahí el autor agarra y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Me lo llevo y lo trabajo, y claro, ah, es un buen desafío. O, o nos contás cuál es el argumento del cuento, o te lo llevas a tu casa como desafío, y hasta que no salga, no no no pasamos a la corrección de estilo. Primero la cuestión estructural, lo que lo que significa el cuento, hacia dónde dispara, qué, qué es cómo es el argumento, si es atractivo o si no. Después se pasa a la corrupción de estilo. Es como una analogía muy simple, como si fuera, digamos, la, la, el edificio vendría a ser la estructura. ¿Ves? Y después el, el estilo vendría a ser el color de las paredes, qué cortinas pongo, los claro. ojos, Eso es otra, otra cosa. Entonces, sí, primero vos no podés pintar una pared que no existe. Entonces, Perfecto. Yo sí. también la había diseñado, una vez que había... <risa> habían hecho correcciones bueno yo había dicho también no me dijeron que tenía que tirar unos cables por este lado una cañería por acá algo más técnico y después claro. también no va con el estilo todo eh, eso tal cual. muy bien muy bien vos también claro. lo representaste con sí, sí un con buen, la es una, un buen símil porque te, le, te, le permite a la gente entender bien justamente de qué se trata no lo que es la estructura y lo que es el estilo sí sí no apurarse no, bueno, no, no embarrarla no, para ya no, poco que es nuestro método, la, la gente aprende muy rápido. Claro. ¿Qué no, que la ventaja de un taller también, especialmente de un, taller, un buen taller, es que tenés un, le un, un, un, un conjunto de lectores. Eh, cordiales pero implacables, digamos, uh -huh. eh, y, y además son, son lo, que, lo que se suele llamar los lectores beta, ¿no es cierto? O sea, el primer lector es uno, es el que uh -huh. lee su propio texto, quizás uno en su cabeza tiene toda la idea perfectamente armada, supone que puso esa misma idea en palabras, y resulta que cuando la lleva a otro, el otro no la entiende o no termina de captar esa idea, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde interviene estos lectores que son lectores avesados sí mm. porque si es gente que a la que le interesa escribir seguramente gente a la que le interesa leer no. probablemente ¿no? no no no seguramente porque hay muchos que vienen que, que de pronto aparecen y dicen sí yo escribo pero no leo mucho no soy muy lector no pero yo, esa persona yo recomiendo que no entre el taller o sea para qué o sea no, no hay un código en común bueno, lo que pasa es que también esta gente creo que eh, lo que tiene en la cabeza lo tira y, dice, y, y piensa que, bueno, la, la interpretan bien, pero no, no es siempre como, es así. No no, no, no, no, no, no. No, la espontaneidad no, no sirve mucho. Es, eh, la espontaneidad, un, un eructo es espontáneo también. ¿Y, ¿Y la personalidad, los estilos de cada uno, va, va, van, van también muy ligado a la personalidad o eso es, eso es tal cual, tal cual. El estilo es la marca... Como dice Stephen King, es la huella digital del escritor. Mira, El y, estilo es así. Y vos cuando tuviste un taller, y tuviste un buen escritor... Lo, cuando sab... tomé taller, decís... Cuando, cuando vos tuviste es un, un... Maestro. No, no, no, uno de tu... Un alumno. Un alumno. Sí. Eh, ¿Sabías, eh, te dabas cuenta, este es muy bueno? o No, inmediata que inmediata salir? inmediatamente, eso lo ves inmediatamente. La, el primerizo que viene con Juan estaba muy triste por la muerte de su madre a ese hay que enseñarle que eso no sirve para nada en literatura, eh, pero me dijeron que tenía que mostrar las, los sentimientos del personaje y Juan está muy triste por la atención y aquí no importa no hay ningún tipo de identificación con eso, a ese hay que enseñarle la base Ahora el tipo que, que viene, el primerizo que viene le, la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Ahí ya digo, bueno, este ya viene con una condición innata. Ya sabe lo que es la literatura. La gente de Primeriza viene con... Eh, los hombres lo reprimieron brutalmente, bárbaro. Y piensa que con eso ya está dada la, la brutalidad, la represión. Escuchá lo que hace un escritor. A patadas y culatazos los bolcheviques lo arrastraron por el barro. Es otra cosa, sí. es otra cosa, pero o sea, bien definido, bien resumido, bien argumentalmente es, es lo mismo, pero falta toda la cuestión sensorial que el escritor pone. El secreto está en eso: tocar los eh, sentidos del lector y con pocas palabras ya te con Muy te pocas lo palabras ya va, basta y sobra, sí, sí, sí, este, sí. y tampoco engolosinarse, por ejemplo. Eh, a patadas y culatazos debido a la crueldad innata que los caracteriza claro. y la violencia impuesta por el sistema, Opinólogo. ¿ves? los bolcheviques que ya saben que se comen a los niños en, en Rusia, en China, etc. Eso, eso hay que medir también el, el tema de, de no irse por las ramas, no eh, sobrecargar el, lo que ya está bien cargado.